Cristianos, contemple el milagro del portal en silencio y majestad. Un niño nació y nació la esperanza esta noche sencilla más que maravilla ha nacido el amor Dios, has llegado a mi tierra a tocar corazones que precisan tu afecto consolar a tu pueblo a mostrarnos al Padre como Dios cariñoso tú mi amigo más fiel y a José y María alumbrando el camino como el astro fulgente que nos trajo a Belén da consuelo a la viuda Acompaña al caminante, abraza a quienes sufren Y a nuestra tierra da paz, es todo lo que pido Ver a Dios en un niño, es mi sueño cumplido Tu feliz navidad Servicio de gasquitería, hermanos Mario. Ofrece sus servicios en destapa y limpieza de tuberías, erradicación de plagas, tortugas, gumbas, mariposas, cangrejos y hialitos, rescate de monedas en niveles superiores e inferiores, albañilería, destrucción de ladrillos por bloques, búsqueda de personas extraviadas, sobre todo princesas y muchos servicios más. Servicio de gasquitería, hermanos Mario. ¡Mamma mía, qué servicio! Los hermanos Luigi y Mario lo están esperando. Calle Moto 1983. Calle Moto 1983. Convenio con la Casa de la Moneda, el Palacio de Ladrillos y el Rey de los Champeñones. Que no se le arranque la tortuga. Almacenes Keystone es la tienda con el circuito de compras más rápido del mundo. Mejor aún, dentro de nuestros almacenes solo correrá. Corra por sus precios bajos y corra por su vida. Nuestra variedad de productos lo hará correr. Pelotas rebotonas esquivar. Radios que suenan a touch and show. Aviones a radio control que le traerán de cabeza. Nuestro personal es experto en usted. ¿Quiere un carro? Se lo dispara. En nuestra tienda de tres pisos con terraza. Cuente con un ascensor central y con escaleras mecánicas que solo suben. Descuentos especiales para policías corredores. Por algo, Almacenes Keystone es la tienda con el circuito de compras más rápido del mundo. Almacenes Keystone, Calle Atari 5200. No se admiten mecheros ton million broke the new fragrance of Kakurabani. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Ciro y les quiero dar las gracias a todos ustedes por ver este video especial de Navidad 2020 Es, eh, sin mal no recuerdo, el sexto especial de Navidad que hago, ojalá que haya sido de su gusto, de su agrado, un cordial saludo Lo primero que les presenté fue una canción de autoría propia llamada Frente al Pesebre Acorde con la época y con el verdadero significado de la Navidad para todos nosotros que somos cristianos Gracias por verla y ojalá que la hayan disfrutado. Y lo segundo fue un set de comerciales paródicos, el de Servicio de Cafetería Hermanos Mario, el de Almacenes Keystone y también el del perfume One Million Broke. Yo disfruté mucho hacerlos, ojalá que les hayan parecido divertidos que los hayan disfrutado también. Un cordial saludo, feliz Navidad, próspero año nuevo, muchísimas gracias, recuerden, pasense por mi blog, cironodor.cl. un cordial saludo, abrazo para todos, felicidades, chao, que estén bien.